Medición matemática del estado en el cual se encuentra la empresa, ya sea de tipo industrial, de servicio, comercial. Se estima que las organizaciones que no aplican las modernas técnicas de gestión, a las cuales le llamamos organizaciones con pensamiento asistémico, incurren en el aproximadamente 30% de costos innecesarios los cuales son denominados costos ocultos evitables, y están originados naturalmente en despilfarros. Tales desperdicios son tanto tangibles como intangibles. El modelo MEG, el modelo de excelencia en la gestión, valorizado matemáticamente, se ha desarrollado para detectar y medir el estado de robustez de la organización y, consecuentemente, generar los planes de acción a partir de la aplicación del modelo. Cada uno de los ocho ejes es parte fundamental de una gestión con calidad en el ámbito TQM, Total Quality Management, calidad total en la gestión. Se sugiere, además, complementar con el uso del diagrama el diagrama también de Ishikawa y el método PDCA, para completar un ciclo de mejora continua. La integración en un plan estratégico es también recomendable a partir de la aplicación de este modelo. Este modelo, aplicado por directivos de organizaciones y consultores facilita la ardua tarea de encontrar cuáles son las falencias a corregir de un modo profundo y ordenado. Este es uno de los ocho ejes que eh, concluyen en la gráfica final, la gráfica radar. Es un test eh, matemático, para autoevaluación que determina sobre bases sólidas y precisas, expresando en valor, en puntaje, el estado de robustez de la gestión de la empresa en todos sus aspectos. Comúnmente se lo conoce como el método que diagnostica el estado de salud o robustez de la empresa. Este modelo exclusivo desarrollado por nuestra consultora Proporciona la base para una futura gestión empresarial, armónica, equilibrada, pues muestra en forma clara, ordenada e incuestionable, fundamentalmente incuestionable, en qué dirección deben transitar los esfuerzos. en otro de los ocho ejes, en este caso estamos aquí viendo estrategia y planes, es una plantilla para carga de datos. El cuestionario obedece a un planteo utilizado y experimentado habitualmente para cada uno de los ejes que conforman la matriz del MEG. El mismo puede usarse sin variaciones, tal como está, o agregar cambiar, quitar aquellos ítems que se desee, es decir, ajustarlo a una visión propia del usuario. Aquí lo que tenemos mostrado es algo genérico que lo empleamos en prácticamente todos los estudios y análisis y eh, de alguna manera lo que hace es traer aquí a, a lo que generalmente es conveniente analizar este diagrama ese ya es el diagrama final donde se muestra gráficamente cuál es el estado logrado en este caso con este test que se hizo en una oportunidad para una empresa de forma real. Tenemos un estado de robustez del 57,8%. Eso que nos está mostrando. Nos está mostrando que esta organización tenía muchas falencias. A partir de ahí se aplicaron los métodos de trabajo que nuestra consultora desarrolla. Bien, si quieres contar con esta herramienta para hacer tu autoevaluación puedes hacer clic en el botón verde muchas gracias